Se me olvidó hacer algo. Escucha, no. <risa> madre, asusté. Es que todavía, todavía sirve, todavía sirve. Todavía sirve. Ahí sí. ¿Qué ¿Eh? tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Programa de Paua.cl donde hablamos de videojuegos a través del cuarto poder. Soy Snow, me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Uh, todo bien, con frío. No, frío, sí, no todo de está energía, muy en una tarde llena de cosas, así, así moviéndome de todo. No, estás haciendo tu <risa> Se está haciendo frío. Tío, tío. Es <risa> Sí, ya, ya oficialmente podemos decir que el invierno está en nuestros corazones. Sí. No. Mira, sabes que Solo, yo solo recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. <risa> ya que estoy congelando. Ya estás? <risa> ya que estoy. Está un frío. <risa> Oye, eh, han claro, sucedido mío. Varias noticias interesantes Durante la semanita uh -huh. Sí, de hecho. sí y, y habían algunas muy, cositas muy, Que muy eh, se anunciaron Justamente ayer y hoy día Que han salido a la palestra Y son bastante dignas de mencionar Por ejemplo partamos sí. Me enseguida con que se anuncia State of Play para el día 8 de julio Sí hay hartas cositas ahí interesantes. Todo lo que quedó afuera de la 3, básicamente, no van, van a hacer una bolita y no van a tirar ahí. Claro. Oh. En, el, en un comunicado que lanzó Playstation, eh, dice que el juego, o sea, que este. Esta transmisión, que se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde, hora de México, sería 5 de la tarde hora de Chile. Eh, van a presentar 30 minutos de actualizaciones de independientes y de terceros. Y además de eso van a estar mostrando en detalle el juego Deathloop. Van a ser 9 minutos ah. que van a estar mostrando sobre el juego. Y los otros 20, 21 minutos van a ser dedicados a independientes y eh, desarrolladores de terceros. Eh, a lo mismo, a la vez dice que no, no van a presentar nada relacionado con God of War, Horizon For Forbidden West, o eh, nada relacionado con PlayStation VR. Oh. Uh. A mí me parece oh. raro que sigan hablando tanto de Deadloop, siendo que ya hemos tenido... O sea, estamos volviendo a ver de nuevo lo mismo que pasó con Spider-Man. Uh, mm -hmm. ¡Es la quinta vez que hablas de Deadloop. ¡No puedes volver a hablar de eso de nuevo! ¡Por favor! Sí, es medio Ay, raro el... <ríe> la política que tienen presentando y, y así, ¿verdad? Tampoco Mira, hay... que sea mucho lo que tengan que decir para algo que se va a lanzar próximamente, yo uh -huh. creo, que lo hicieron Sí, bueno, la verdad es que lo único lo único que podría como tratar ahí de, de tirar en algún momento es que hablen de algo de... En Run porque avisaron ya que iban a cesar completamente ahí, como, como otra noticia que está por debajo, cesar completamente todo el, lo que tiene que ver con el Mortal 11 y se van a dedicar a un proyecto nuevo. Pero la verdad es que yo diría que es un poquito pronto para pa decir ya, bueno, capaz que lo presenten ahora. Claro. No sé, difícil. Sí, difícil. Eh, otra gran novedad es. Cuéntame, Taru. Oh, no, no, no, no, no, o sea, eh, una de las cosas que podríamos ver, que supuestamente se ha venido hablando hace ya, hace bastante rato Creo que se rumorea de que EA va a estar, eh, se supone que por estas fechas a, a mencionar el regreso de una IP que supuestamente quería por todo el mundo uh -huh. eh, Y de mu dentro de todo lo mucho que se rumorea que podría ser anunciado, está lo que veníamos hablando hace un tiempo Que es el, el, so um, make de um, Dead Space oh, Inspirado sí. por remakes de Resident Evil. ¿Podría ser que lo veíamos? Cierto. Que lo veríamos en esa fecha en, en State of Play. Sería un muy buen momento porque van a haber 21 minutos de cosas nuevas. Así que. sí, sí, sí a ver, estaban anunciando que claro, iba a ser más que nada un remake del juego. Y van a estar presentándolo en, en EA Play. Pero podríamos tener un anuncio ahí Podríamos tener una exclusiva de Playstation Ese tipo de cosas suena como Precisamente el tipo de exclusivos Que Playstation aún insiste en tener uh -huh. Porque yo sí, lo estoy Totalmente Oye, totalmente. pero tú ibas a decir algo más también Porque han pasado más cosas Sí, han pasado muchas más cositas Entre ellas, durante El día de hoy Se filtró por parte de Bloomberg Parece que es la fuente de todas las filtraciones Previas a anuncios importantes <risa> De que eh, Assassin's Creed va a pasar a ser un servicio pensando tipo Fortnite que va a tener evolutivos y se va a llamar Assassin's Creed Infinity mm. Oye, esto viene ¿Qué? de la mano, de la mano con los. ¿Se acuerdan que Ubisoft tenía planes para sacar unas todos los años? Claro. ¿Sí? Ellas tenían toda la intención de sacar unas al año. Y estuvieron muy cerca de lograrlo hasta que se acercaron a las cartaposo que era como oh, demasiado trabajo de disposición disponible y la serie y la franquicia en sí ya no estaba dando. Hmm. Ahora, eh, ¿esto qué significa? Que eh, ellos van a crear una plataforma y el juego van a empezar a, a generarle contenido para hacer, hacer como visiones, va a como algo en línea. Ah, va a ser un sí, Mira, lo que, tiene, lo que tienen Yo... pensado es que, claro, va a ser como un universo centrado en la, en la historia del, del Assassins. Yo creo que lo más posible que sea que, que tú estás en el presente o en el futuro, en realidad, como se frente a la historia. Y de partir de ahí vas eh, volviéndote al pasado para ir eh, reencarnando a cada uno de los asesinos. Es posible que se vaya por ahí, dado la tónica que han tenido con ah. Origins. Pero más allá de eso, no han dicho mucho, lo único que dijeron es que querían eh, centrarse en el mismo modelo que tiene el GTA V, por ejemplo. Claro, sí. eso es como la filtración, ese es como el titular de la, fil de la, de la filtración. Y que Es como que se quieren ir por el lado del GTA V o del Fortnite. Sí, o que es justamente un tema de... de... Voces, sí, como, como que está disponible por temporada y por lo tanto vayan liberando expansiones. Eh, igual eh, habíamos mencionado de que ese era un paso posible de, de, de mercado para el Assassins, dado que toma muchos años desarrollar un, un juego de Assassins y para poder lanzar un título casi dos años, salvo este que decidieron me irlo mejorando en vez de lanzar otro título de Assassins, eh, se iban repartiendo entre de los diversos estudios. Que eso, eso es lo que me extraña a mí, porque ya entiendo la neces la idea de crear algo que un producto que se vaya desarrollando en el eh, Games as Service sí. han, han, han demostrado ser una pésima inversión. Pésima, o sea, hay que ir muy lejos para ver todo lo que tuvo que trabajar, todo eh, lo que tuvo que invertir en, ah, en antes de crear un producto deseable para los consumidores, porque incluso ni siquiera basta con que sea un buen juego, sino que tiene que ser algo que la gente esté dispuesta a jugar y está en el tiempo Claro no, no sé si Assassin's Creed tiene ese tipo de alcance Después de ver por ejemplo los guatazos que han la película Los que fueron eh, Odyssey eh. Yo sé que le ha ido relativamente bien pero después de mucho tiempo de trabajo eso es lo que después también me dio la misma pregunta. O sea, Assassin's Creed Odyssey y el Valhalla son bueno, que son buenos. Sí, todo bueno, el contenido no lo... que han agregado en el tiempo. Pero eso realmente es lo que buscan hacer ahora con Infinity. Es que veo que el, el tema de quizás desarrollar mundos más grandes es mucho el tiempo invertido, sobre todo considerando que hacen Season Pass y quizás los hisospanos no le estén yendo tan bien claro eh, pero ahora, vamos a ver qué pasa porque sí, a, no, me, sí. no me sorprendería vamos que, a, que te termine especular. haciendo como el juego de Marvel hmm. algo así claro. Claro. que el único, que la única motivación sea como jugarlo y después eventualmente tenés que grindear hasta el nivel 100 para conseguir un sombrero nuevo para tu mono. Lo cual no me extraña, pero Exacto. igual el Assassin se caracteriza porque ya en nivel 20 los monos están rotos. ¿No jugaste Sí, ya después del nivel 20 era absurdo. No encontraba mucho sentido. No olvides comprar tu boost de XP para jugar el juego como debería ser. Uf. Claro. <ríe> Qué mal negocio. ¿Qué bueno, más? Sí. Sí. sigamos. Eh, esta semana se está realizando en la summer games down quick 2021 está Sí, justamente el, lo están realizando durante esta semana comenzó el domingo y va a continuar hasta el sábado en la noche esta iniciativa eh, junta a diversos spin de alrededor del mundo los cuales eh, van obviamente mostrando sus mejores tiempos e inclusive tratan de romperlo de ser posible y además de eso, eh, durante la semanita van juntando donativos, en los cuales van a diversas fundaciones. Sí. Esta iniciativa obviamente ha sido muy exitosa y creo que el, el, el año pasado habían juntado como 2 millones de dólares. Sí, igual de, es, de, es de estos eventos que yo por lo menos en lo personal siento que sufren un poquito con el tema de la pandemia porque tiene otra tiene otro cuento cuando es en vivo igual cuando sí. está la gente ya con público gritando y se glitchean las cosas un tuyo <risas> yo recuerdo con mucho cariño haber visto las como 8 horas de, de speedrun del Final 7 Ya Claro, en los momentos icónicos del juego con tu spoilers eh, la gente se pone a llorar, ¿cachai? La gente se abraza, la gente se ríe. Eh, Muy bacán. Sí. Y ahora, claro, estaba la persona en su casa jugando con alguien también, que probablemente debe tener el Discord o algo así. Pero bueno, igual son entretenidos los espirituales. Son entretenidos y obviamente le quitan misticismo el, el tema de no estar presencial. Pero aún así, eh, sigue siendo una iniciativa bastante mm -hmm. entretenida y está, lo están realizando eh, durante una semana seguida. Eh, no paran. No. O sea, o sea la, la grasa sigue siendo lo mismo, la interacción y el fondo y la motivación Aunque sí, entiendo que pierde un poco la mística de tener gente rada, Que a veces pasa también muchos de los momentos incómodos que se dan por la interacción Sí, ah, pero bueno, no, eh, no, a, a, a, al final por lo menos lo están eh, realizando, eso sí, es lo importante Exacto. Sí. Exacto eso, eso es lo que importa al final. Lo que importa al final es la el, el, el meta final, que es claro. ayudar y generar esos... Sí. Para que esas caridades puedan tener. Sí, sobre todo en eh, estos tiempos que igual han tenido mayores complicaciones para poder juntar dinero. Eh. Totalmente. ¡Qué eh, guau! Wow. Mm. ¿No, no, no sabéis cuánto llevan hasta ahora? Porque se partieron el domingo. El rebeta. O en una oh, meta no, una no, ¿cuánto llevan hasta ahora? No, hasta el momento creo que van en 650 mil dólares. Siento que todavía quedan cuatro días. Posiblemente no roban las metas de los últimos años, pero sí va a ser suficiente dinero para que puedan, por lo menos la fundación, que en este caso creo que son eh, Doctores Sin Fronteras, puedan seguir realizando su tarea. Sí, casi siempre es por parte de... Sí, es que el Awesome, Game, el awesome Games Don Quick, que es el que realizan en diciembre. Eh, creo que son para la Fundación para el Cáncer. Mm. Y el Summer Games es para eh, Médicos no. en Frontera. Doctor Borders. Sí. Yeah. Ya, ¿Seguimos? seguimos. Seguimos, porque hay hartas cosas. Sí, hay hartas cositas. Oye, sí. Nintendo eliminó definitivamente Netflix de las tiendas de Wii U y 3DS. Oh, qué mal. Uh. <ríe> Para oh, gente de la gente que. El Wii es más complicado que la 3ds. Oye, porque, yo, bueno, yo sabía no, de gente no, no, que no, no, tenía no, no. La, en la 3ds en, la, en Netflix. Y claro, lo voy a ver desde la cama porque al ser un dispositivo pequeño, pueden estar viéndolo desde sus camas. Ya. Eso es verdad. Uh -huh. yo, yo estoy muy más que claro que muchas que la última desde, desde que Smash salió en la última usando la Wii U era para usar la de eh, Chromecast básicamente claro. para poder Switch para poder Switch de y, y... y desde que ya tenemos YouTube en Twitch se volvió casi irrelevante ya ahí perdió toda la relevancia claro ahora es completamente una un... completamente una consola de colección retro y sí, no pues Wii U <calle>. Retro. Ya, estamos, ya estamos, en ese momento. No, no, o sea, me importa, no me importa, no me afecta, pero. Oh, eso era re retro. Sí. ¿Ya, ya, ¿no va a faltar a alguien que en el chat me, me empieza a decir, no, si la Wii fue mi primera consola y yo. Sí. Eh, oye, Totalmente. sí. Eh, en otras noticias que son <ríe> sumamente contrarias al, al tema. PlayStation decide mantener la tienda virtual de la PCP Ah, eso sí. ah pero es que la PCP es la otra cosa. Sí, el... La PCP, la PCP yo, yo vi un post de, de Sega. Uh -huh. diciendo, Oye, vaya, aprovecha y bajar y comprar los últimos títulos que quedan en la tienda virtual de la PSP. En su PCP es que aún no lo ha hecho. Y es como, ¿por qué? Es que van a cerrar la tienda de la PSP. Todavía está funcionando. Sí, el, durante sí. el mes de abril habían anunciado que la tienda de la PlayStation 3, la PSP y la PS Vita, eh, iban a estar cerradas, la tienda digital, y por lo tanto no podían seguir eh, comprando los juegos, solamente podías descargarlos si es que los tenías ya comprados. Y eso causó un furor para las colecciones físicas. Pero luego de ello en, se reivindicó para la PlayStation 3 y PlayStation Vita, creo que la noticia duró dos semanas, pero eh, la PCP quedó con incertidumbre. Eh, habían dicho de que iba a cerrarse el 2 de julio de 2021, como estuvo, estaba planificado. Pero al final echaron pie atrás al tema. Igual, la mayoría de los títulos digitales, pero ahora el PCP se pone perfecto de la, la vida, supuestamente. No sé, igual bueno, la diferencia eh, de la vida siento que la PSP tiene muchos más exclusivos en los Persona. Los personas los persona antiguos, los remakes de los Remakes 2. El Persona 3. Ah, y el 2 Está también. el Final Crisis Core y está el War of the Lions, que es el remake del. O sea, el remaster del Final Tactics. Esos creo que no se pueden jugar en de juegos, No sé, no, no estoy simplemente seguro. No hay una igual... versión de esos juegos. Eh, eh, ya a esta altura. No jugar eso siento que. O sea, eh, en, en parte con todo el debate. Esto que si ya a esta altura tú estás tratando de jugar esas cosas eh, en esas consolas exclusivas estaríais eh, eh, mucho mejor, derechamente, pirateando esas cosas O sea, es que Igual, más que piratear, en este caso tenéis que emular Emular, claro, esa es la palabra, ¿cachai? No. Y, y... o sea, si... Eh, ya, ya estamos hablando de un tema de preservación, nomás Claro ¿Cachai? Entonces, no tiene sentido como tratar de exigir o ir corriendo a tratar de comprar la, eh, esos ítems ahora, sí. y al final igual los vaya a perder, pues fue como, eh. Sí, de todas formas igual, sí. Eh, no, o sea, si, si igual, igual, a pesar de que la noticia logró por, por lo menos apaciguar, en su momento cuando se realizó el, el anuncio de que iban a estar cerrados, eh, causó de que la, los juegos de, re, de la.. de estas consolas subieran exponencialmente sus precios casi 10 veces. Chimo. Y todo por sí, el, el, el FOMO. Pura sí, especulación y el FOMO. Sí, no, pero yo también, de nuevo por, por lo mismo te digo, así como es moralmente el, eh, correcto piratear juegos viejos de Nintendo, yo creo que igual también, si, el, si cuando las tiendas desaparezcan, te va a quedar todo un respaldo de esos juegos, no creo porque no deberéis tener acceso a ellos. Hmm. Igual, ¿Sí? los, los, los estudios. Los estudios originales no van a tener. Eh, no van a ganar nada de eso, pero no van a perder nada. Claro. Un poco de corte, no uh -huh. oh, bueno, ahí ya va en el, en el interés de cada uno de tener las copias oficiales. Uh -huh. sí. Oye, continuamos. Eh, uh -huh. Ace Team, estudio chileno, anuncia que está trabajando en un nuevo proyecto basado en el universo de Sinoclash. Este lo uh -huh. realizó a través de Twitter. En donde indican de que el, van a volver al universo de, o al mundo de Cenozoic. Voy a dejarlo ahí muy bien y todo. Uh -huh. eh, y este es uno de los proyectos más ambiciosos que tienen. Y el título se va a llamar Clash, Artifacts of Chaos. Mm, Igual esto fue acá. Interesante. Eisty, eh, sí. probablemente uno de los estudios más grandes y más... en el país tiene su... Ejo. Y en Latinoamérica, probablemente. No, no sé si Latinoamérica, pero sí fácil de... Fácil de... de a, a nivel local, a nivel país, probablemente uno de los estudios más grandes que hay. Yo creo que en eh, eh, el eh, contenido claro. y el legado. Sí, quizás no latinoamericano, pero sí del Cono Sur. Ah, que latinoamericano es debatible. Sí. Pero, ah, bueno, pero a nivel local, sí. a nivel de país, sí, definitivamente. o sea... Es, yo todavía me acuerdo que ellos... En, que se hizo por parte de Video Games Chile. realmente se le celebraron los 10 años y es increíble. A pesar de que el estudio celebró sus 10 años con todas las cosas que han hecho, a pesar de que eh, uno no puede decir, pucha, ya saludo a la, la fanbase de Steam y todos los proyectos que tienen son productos de calidad, bro. Ya, eh, eh, uh -huh. sobre todo, no consideráis cómo partieron. Literalmente partieron, eh, como muchos estudios partieron, eh, un grupo de dos do hermanos, creo que, eh, si no me equivoco, sí. partieron trabajando en el Zeno Clash 1. <ríe> de hecho, todavía tengo recuerdos vividos de haber visto en televisión, abierta en TVN, la entrevista que le hacían cuando Como, el chileno triunfa en el extranjero. Porque literalmente, era, era así, era algo Esos años no solamente trabajando, en sino que aparte eh, siendo reconocido. Reconocido claro. al nivel que... ha Reconocido... Bueno, eso. Claro, eh, considerando bueno, si no, que... Si no han jugado una Clash deberían. Porque de verdad es un muy buen juego. Sí. sí aparte de eso. Mm. Eh, ellos tienen el mérito de que sin el, el apoyo que tiene, por ejemplo, ahora VG Chile, fueron los primeros en tener posicionamiento solamente por bueno. su juego así que muchos méritos y muchas felicitaciones por el anuncio del nuevo proyecto continuamos el del 20 al 22 de agosto se va a realizar la Women Game Jam Online eh, justamente en las redes sociales eh, están anunciando de, de, de, de que ya tienen fecha oficial de que van a realizar la quinta versión de la Game Jam, enfocado obviamente en, en desarrolladores desarrolladores justamente eh, y eh, va, se va a realizar entre el 20 al 22 de agosto y por pandemia se va a realizar solamente en modalidad online online pues sí, es yo, yo lo, lo, lo que he visto de la Game Jam es impresionante, así que full recomendado. Avísenle a todas las, las personas que conozcan, que se identifiquen como mujeres y eh, que tengan interés en el, en el mundo del desarrollo de videojuegos porque, de, por lo menos por las recomendaciones que yo he visto, es increíble. Así que full, full, full recomendado. Sí. Oye, eh, en este caso, eh, nosotros hemos hablado con... En el estudio, y nos dicen de que aparte de los países de Latinoamérica que, por lo general, se encuentran, por ejemplo, Brasil, Perú, Chile, eh, en esta ocasión se va a sumar Zambia, Sudáfrica, Australia, Puerto Rico. Buena, qué chulo. Sí, y eh, para la gente que está interesada, eh, se pueden unir al servidor, servidor de Discord. Que va a contar con espacios Para inglés, español y portugués Esperan obviamente que se puedan Convocar más de mil participantes Maravilloso eh, Siempre, siempre es muy recomendado eh, Participar en esta game jam Si tienen algún tipo de interés En el tema del desarrollo de videojuegos Ya sea como, en, como programador Siempre son muy buenas experiencia en términos de desarrollo eh, A pesar de que ¿Sí? digamos, de Los plazos pero definitivamente es una experiencia libre de presión y sobre todo en, en, en instancias como esta siempre va a tener más gente participando en él sí o, ¿en y, la, y sobre la, todo mujeres mujer. mujeres que obviamente eh, son una fuerza importante y quizás eh, se sientan un poquito intimidadas por el como se han generado las cosas, el, claro no, no, no, mire si es a alguien que tenga interés en participar, como dijo Tennegan que si conocen a alguien que se identifique mujer, que eh, se siente mujer, o que, que la, caiga dentro del espectro y ustedes que debería participar, que a veces han mostrado que tendrían una oportunidad que le da miedo participar, a participar denle la, darle el paso ¿está ahí? Y como saben, muchas veces participando en estas cosas cuando uno descubre y dice oye, a lo mejor sí me gusta el desarrollo y eso mira, peor escenario te sirve para, para generar portafolio, lo cual siempre es bacán mm. sí, y justamente. conocer gente Sí, sobre bueno. todo mu muchas buenas vibras que se notan que le ponen a los Yo tengo a que pensar que, que yo, yo yo con Pato yo con Pato trabajamos Casi nos conocimos en un, por primera vez, en un, en un Game Jam Sí Un poquito antes y, y tuve la oportunidad de trabajar en un Game Jam Y fue bacán, pum. Y eso fue hace como ya, ya. Cinco so años que... <risa> ¿En la globa? oh no, sí fue <risa> <risa> No mucho más que eso, por dios ah, yo Ya, pero no, no hablamos de eso esta, <risa> no pero Sí, pues sí medio, chistoso. No, pero este, ahí uno no. con eso que te genera conexiones Siempre conectarse con la gente va a ser mejor Y bueno, ¿y ahora cómo va a ser todo esto? A través de Discord, a través de... Uh, la línea también, nos sé Arriesgar a moverse Sí, bueno, ahí, ahí, ahí la, la Fonny me, di, me dice por interno que nos conocimos En una game, game y después participamos en dos Contigo, metal Después ya no se pudieron deshacer <risa> sí. sí sí Es años más tarde ¿Qué? El pato está aquí Sentado escuchándome hablar ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Cómo? Yo estoy enojado por la noticia que viene ahora a continuación Oh, sí <risa> Porque eh, desarrolladores independientes se quejan del poco apoyo que le entrega PlayStation eh, Hace unos días atrás salió el anuncio de que para estudios independientes Para que sean visibles en la Play Store eh, Cierta compañía llamado Compa eh, Plataforma X eh, tienen que desembolsar 25 mil dólares como mínimos para hacer, para tener una posición visible. Solamente para que sean visibles. E inclusive las plataformas como Xbox y Nintendo. Por lo menos tenían la opción de que salían mencionados cuando eran eh, nuevos títulos. Cuando salen con descuento. O cuáles son los más recomendados. O la selección de, del editor. Entonces como que tenías muchas más posibilidades de salir anunciado. Y más de una vez. En cambio en PlayStation, si sí, no tienes como el favor de la, de la compañía, o desembolsa plata, o te olvidas. Totalmente. Y eso bueno, causó... este tipo de cosas... ¿Sí? Que por este tipo de cosas la gente se va a tiendas como Ichi, o Steam, o incluso más cosas más chicas. Sí, YouTube, sí. Tipo sí, el tema es que después de este, este artículo que salió mencionado el tema... Eh, o en realidad publicaciones después salió un artículo eh, varios desarrolladores indicaban de que incluso a pesar de que eh, no tuvieran mucho apoyo a la vez causaba de que no tuvieran muchas ventas en la plataforma. Había por ejemplo mostró alguien eh, eh, de un estudio que mostró de que el 60% de sus ventas se realizan a través de la Nintendo Switch un 30% en Xbox en Steam alrededor de un 7% y en PlayStation un 3%. Y otro estudio dijo de que tenía un 91,5% en Steam, 7,6% en Switch, 0,6% en Xbox y 0,3% en PlayStation. Yo creo que uno de los, sí. de los temas más graves dentro de todo esto. Igual es un tema que por mucho tiempo Playstation. Y estaba hablando mucho de desde la fe. De de de de hecho se ha llenado la boca diciendo que ellos apoyan a Indie, que le han dado un espacio eh, para que tengan un a para competir con los proyectos más grandes, con los estudios más grandes, pero eh, eh, esto viene a confirmar un poco también a Total. esto es Storefront o oh, Steam Tiendas de. Se de si te, tienda si te corta un cachito el audio, creo. Ah, ya, sí. Eh, en el fondo de lo que decía, es que un poco. Viene confirmando un poco lo que se viene hablando hace rato: que estas tiendas en línea, como Steam, como la de Switch, son con consola. Están uh -huh. muy limitantes a la hora de cómo los usuarios pueden descubrir nuevos. dentro de los juegos. Porque no necesariamente todo el mundo ve las presentaciones como la de 3. No necesariamente todo el mundo puede ver todo lo que se va a anunciar en. En el día a día, en los medios de noticia Y la forma principal oh, uh -huh. La forma principal en la que la gente Descubre estos juegos Es cuando directamente los va a comprar Que son las tiendas de las consolas que obtienen Que tienen Claro Entonces, eh, eh, Uno puede decir Claro, pero 25 dólares ¿Cómo es que...? Recordemos que, Por ejemplo eh, este juego funesto que todo el mundo conoce que es el juego del tigre tuvo su feature parte de Sony y eh, la gente se pregunta pero cómo es que logró ese juego tener un feature y otros juegos que directamente están desarrollados no, o sea, no sé si saben de qué estoy hablando sí, sí. Life of black no. of tiger y yeah. eh, estos juegos tuvo un feature en el ah. canal de Playstation y juego indie y juego de, un desastre entonces uno se pregunta, ¿esa persona pagó los 25 mil dólares para estar ahí? Y la única respuesta es como sí, él pagó, entonces fue como sí, es, se entiende es una competencia se entiende, desleal, sí. no es una competencia desleal porque andamos algo, desde el desarrollo de juegos son los problemas más grandes que hay eh, en términos de desarrollo en sí no son los recursos por, eso, por ejemplo, mm. si tú tienes un Logras, logras financiar, logras desarrollar, logras poner en la, eh, la fecha de la salida de repente tu, tu puesto está tan restringido que te alcanza con los recursos necesarios para desarrollarlo y el marketing es el último entonces no es como que la gente casualmente, por ejemplo para hacer su juego en Playstation y aparte que Playstation eh, le dé cierta visibilidad entonces eh, mm. mientras que por ejemplo claro alguien como Ubisoft puede fácilmente desengrasar gastarle 25. dólares para poner uh, arriba y en el centro qué proyectos que ellos uh, hacen claro eh, ese, mm. ese es como que la gran eh, el, el gran pero dentro de todo no, eso bueno, yo... Yo siento que hace unos años como que Xbox venía... Microsoft más que nadie venía con ese discurso un poco más de así ah, si es que nosotros ayudamos más a lo indie y no sé qué. Y bueno, aparte por todo el tema de, de más, más que la Xbox, PC, por decirlo de alguna forma. Porque la verdad es que la mayoría de las gente que juega indies, yo creo que probablemente no en PC. Más allá de que sea Steam eh, o algo, pero... Pero sí, complicado el tema. Y bueno, también... Yo recuerdo que hace hace un tiempo había un tema también con Nintendo, pero era más que nada por Latinoamérica, ¿no? ¿Recordáis, Metaru? Sí. Que era como de que Nintendo no se preocupaba mucho de los indies de Latinoamérica en general. Ah, entendamos por un momento que la tienda... ...Latinoamérica... ¿Ah? Regional, por... la ...Regional, de la Nintendo, de la eShop, de la... de Nintendo, ah. aún es... ¿Cuál es la palabra que busco? <risa> eh... ¿Primitiva? La única forma que uno sí. tiene hoy en día De tener una la e completa Es que poniendo la, la Switch En América Y nada más Sí, justamente ah. Cre Creo que la única que es semi decente Es la de México eh, Pues de ahí para abajo olvídate De ahí, va, de ahí, de ahí, de ahí para abajo olvídate <risa> mira, mira, mira, mira, mira lo que hablamos Por ejemplo, mucha gente probablemente tiene sus la, su Subirá regionalmente Y por eso muchos títulos que son independientes directamente no aparecen en el mm -hmm. gente ni siquiera sabe enterar de que eso sí. claro eso aunque tú los conozcas desde afuera no tienes cómo comprarlos mm. ah, son son compras son prácticas eh, completamente eh, justas en un mercado que cada vez más muestra que son los títulos chicos o los títulos multimillonarios los que realmente están empujando a la industria mm. Mm. sí justamente las experiencias de 15 20 dólares son las que realmente están empujando a la industria no por ejemplo <ríe> un games of service de Ubisoft con Assassin's Creed que va a estar votado a cinco años hasta que sea jugable mm -hmm. totalmente oye, pero no, no nos quedemos pegados hablando de eso porque no quiero sí. ser el único que cabe hablar mal tenemos, más, tenemos otras consolas de las que hablar mal pero por sí. ahora eh, totalmente pero sí. ahora yo creo que tiene otra cosa más que contar sí, porque el juego que se anunció hace unos meses atrás Magic Legends este spin-off tipo diablo de que se centraba en el universo de Magic va a ser cerrado el 31 de octubre Derechamente ni siquiera pasó la beta abierta, ¿eh? como le fue tan mal el título, que derechamente cancelaron. No hay más Magic Legends. Chucha. Bueno, a veces pasa, ¿no? Sí, el título, eh, la, habían dicho que prometía mucho, pero cuando esto se lanzó, eh, era injugable. <ríe> Mucha gente se quedó con esa experiencia lamentablemente. Mm. Eh, y aparte de eso parece que había una barrera monetaria muy grande para la gente que quería seguir jugando el título encontraban que era muy pay to win e inclusive había una clase que, no. eh, que era privilegiada que justamente tenías que pagar para poder desbloquearla y por lo mismo eh, no le fue tan bien al título y derechamente decidieron cancelar Ahí me di cuenta que se cayó okay. mi querido amigo Terga No, no, no Porque eh, si la cámara ¿Sí? Sí. Eh, yeah. Así que eh, La compañía decía que se llevaba la experiencia, por lo menos, de haber desarrollado un título yeah. eh, de esta de magnitud Recuerden amigos, bueno. que si ustedes igual quieren jugar un excelente juego de cartas, siempre pueden jugar AUSA Ah, sí, totalmente Súper recomendado, que jueguen cosas Sí. Sí, pero... hablemos de la... de la noticia grande de la semana. Sí, porque... ¿Por eh, porque es el día... 0,3 3 pulgadas más grande de la semana. <risa> sí, porque finalmente se reveló la susodicha eh, Switch Pro, que en realidad es la Nintendo Switch OLED en bueno, una presentación realizada el día de ayer donde ni siquiera fue presentación que, que subieron el video nomás indicaban de que el la consola va a tener una mejora sustancial en su pantalla de que va a ser OLED eh, de 7 pulgadas y que el Metroid va a ser el primer título que va, va a tener como este tratamiento especial para el OLED pero aparte de eso habían otras mejoras que va a tener audio mejorado su base va a ser aún más inclinable. Y además de pues, ello, de tiene que una patita al fin... Más grande. Sí, tiene una patita más grande. Y de que al fin va a tener conexión a internet cableada en el dock. sí mm. Yo, si, si me decía a mí, la verdad es que todas estas cosas son cosas que debería haber tenido la Switch normal. Como que... La verdad es que encuentro que no hay ni una mejor. Sí. ¿No puedo resumir mi opinión? No sé si Pato puede ayudarme. Es posible poner un tema para poder dar mi opinión. Ya sí. <risa> ya. Eh, quisiera pedir por favor si puedes poner el tema de el eh, Sonic, un tema de Sonic Leash. Eh, la fanfarria del rank E. Ya. Ya. Yeah. <risa> Vamos a buscarlo. <risa> Por favor, antes, antes de mi bien Y bueno, todos sabemos que las consolas Las tradiciones de consolas son importantes Sobre todo en una época como esta Donde problemas para la Yo creo que es ¿Me avisas cuando esté listo? que no estoy escuchando el stream Sí eh, Espera sí. oh, Ya Ya, espera que Deja mutear el, el fondo Ahora sí, Metaro, todo suyo Pone Ahora uh, ¡Qué increíble momento para estar vivo Donde intento literalmente a venderte la misma consola Otra vez más cara Pero ahora tiene ops 3 pulgadas más grande Yo no sé <ríe> qué Mejor estaban... <ríe> Sí, sí. es que... por ¿sabes qué? Sí, lo por que bien. alguien... Por lo que menos lo que están viendo en la transmisión ¿sabes qué tema. Sí. El Telegram no gasta qué tema, así lo tenés que escuchar después. Sí. Lo tenés que escuchar después. Sí. Pero, ok. Ah, oh, qué horrible. Mira, lo único que voy a decir, ¿no puedo esperar a jugar Overwatch 2? ¿En mi Switch 2? ¿Con una pantalla LED? ¿Eh? A agregar 50 dólares al costo base sugerido y que cuando llegue a Chile de 20, va a valer 300 lucas. Si, sí, 350. Y es que, que sí. es que la puedes comprar no también. Estoy... Es que la puedes comprar. El público de Nintendo es un público eh, confirmado, seguro de sí mismo, va a comprar. Sí, o sea, está, está más que seguro de que el, hay público de que está interesado en esto. Lo lamentamos para la gente que compró la Switch hace dos semanas atrás. Oh, sí, no, yo no, no. yo, o sea, yo le voy a decir lo mismo que le he dicho a todo el mundo. Si tú tenías una Switch, no hay absolutamente ninguna razón. Una para comprarse. Una. Esto va a salir en octubre. Sí, va a salir literalmente en, en octubre. El 6 de octubre. Me que no lo hayan sacado ahora. Mucho que no lo saquen ahora, que lo saquen en octubre, hubiera sacado ahora, hubiera sido un, un caro día al niño, y todos los poquitos corazones estarían corriendo a comprarle a Nintendo ah, para, para, para la larva. Eh, eh, pero va a salir en octubre, así que todos los poquitos corazones van a ir corriendo a tratar de reservarla para que la larva la tenga en vida. <risa> <risa> Igual, eso, la eh, verdad es que. Sí, dale. Quería, quería, hacer, quería decir dos cosas. Uno, deberíamos hacer una encuesta de qué, de qué, fue la, qué anuncio fue más importante: si la Game Watch de Zelda o la Nintendo Switch OLED. Yo creo que ahí hay una competencia. <risa> hay, hay, un, hay un debate importante. Sí, Se A, aún así, agradezco que Nintendo no colocó este anuncio en la 3 Sí, hay una razón. Y por otro lado. Oy. ¿E escuchaste el tema que yo puse, sí. esa es la razón por la cual no pusieron esta cuestión en la E3 como todo el mundo, de hecho es muy probable que con todos los rumores que tuvimos le iban a poner L3 y en último momento alguien viosa dijo no ¿Eh? no no no no no no no más tarde, más tarde. Y, y solo libera el trailer y tú sí. lo tiras, lo tiras, lo es posible eh sí. no pero lo otro Después, que quería decir de es una es una mención a toda la gente que bueno ayer estábamos conversando los memes conversaron de eso básicamente de toda la gente que filtró, que había en Switch Pro, que iba a andar en 4K, que iba a andar en 60 FPS, que, que no sé qué, que no sé qué, que la tarjeta gráfica, la procesadora, que no sé qué. Claro. Toda y... esa gente que no, claro. dice, mi tío Nintendo me contó. Sí. Exactamente. No, vi, avergüenza, avergüenza a mí, sinceramente, vergüenza, vergüenza haber saltado el video. <risas> sí. mira dos cosas por una parte puedo agradecer que Nintendo haga una versión revisada con estas mejoras Si sí, es cierto de que era mejor haber tenido todas estas ventajas antes pero yo creo que Nintendo como siempre esperaba que tuviera aún más barato para poder ofrecerlo porque incluso cambió el chipset creo que el chipset ya no es Nvidia de no. Derechamente el mismo el mismo ah ya entonces no no internamente mira para que estén te... mira a terminar, para no darle mucho bomba ¿Sí? la cuestión, porque de verdad no es el sí, internamente la consola es exactamente la misma, lo único que cambia es la batería. La revisión de la batería, que las consolas nuevas que ya han salido de la Switch... Ya la tenían. Sí, que la, que ya la tenía. Sí. El, de, de por sí. sí el, el problema el... de los Joy-Cons es exactamente la estructura de los Joy-Cons. la misma. Así que si tú compras una Switch en octubre, cuando salga, prepárate porque en enero ya la... El, el choque se, se, se le está yendo para el lado. Mm. Sí. sí, definitivamente. Eh, super entretenido, super entretenido jugando con el con un joy cagado y que aparte más. Decir... Así que no, no eh, eh, es una vergüenza. De verdad, no, no, no, puedo pensar en otra forma de que esto pase. Pero de nuevo, el público que tiene, da para esto. Sí. Bueno, y, y la otra patita que iba a decir para cerrar el tema es que Nintendo Yo repite de la, la misma sí, claro <stamina> <ríe> la más 36 <ríe> <Die Stro Reiniction> sí. <ríe> eh está repitiendo la misma fórmula que la 3DS <tBoona> descaradamente sí. eh, pero, ¿sí? Nintendo, oye, oye, oye onda? pero, pero, pero hago, hago, una, hago una distinción ahí porque efectivamente los últimos Monster Hunter corrían mejor en la 3DS en la New. los tiempos de carga eran mejores Sí, pero por lo menos podían bueno. podían asumir que había una ventaja de hardware. Acá no. Sí, No hay nada. There's nothing. Absolutamente no. no pero, pero tiene que tirar algo mejor que contar. Sí, tenés ganas. Pegá, vamos en vamos piso, a tirar la, las noticias mías de la semana. Vamos a empezar hablando de justo de Monster Hunter. Más o menos, porque la verdad es que la noticia se centra más en Mega Man. Porque <ríe> por fin... Por fin el Mevan X-Dive está disponible en Occidente, lamentablemente solamente en Estados Unidos y en eh, Reino Unido. Yo justo antes del stream revisé si sí es que estaba en mi teléfono en la tienda de Android, pero no. Así que llegamos a la conclusión de que es solamente en Estados Unidos y en, en Reino Unido. Por el momento, esperemos que se, se peguen la caja. nunca ha la gente va a bajarla de forma... No, bueno. no, totalmente no. Pero esperemos que en algún momento se peguen la cacha porque hay jugadores de este lado del mundo que están interesados en jugar ese juego. Y además, adicionalmente, eh, no sé hace cuánto tiempo exactamente se anunció ahí una fuerte colaboración eh, del juego con Monster Hunter. E hicieron una hermosa armadura de X de Rátalos. Así que eh, yo vi, con el puro trailer, quedé contento. Con el puro trailer quedé contento, <risa> aunque no lo pueda jugar, pero quedé contento. Ojalá que sí. el juego llegue en su momento, con todos los DLC, con todas las intervenciones que le han hecho, a eh, este lado del mundo, ojalá. Oye, yo creo que va a ser una sorpresa para mucha gente, a, a, a Tenegan, mucho más Hunter, si no se han dado cuenta. no han cachado durante todos estos episodios que hemos... Sí. <risa> y, y, y parece que este año, esta segunda mitad del 2001, sí, la segunda mitad del 2021 va a ser el año de Monster Hunter. Sí, si ya está siendo el año de Monster Hunter, diría yo, porque estos dos últimos títulos han sido bien, bien fuertes: el Rise y el, y el Stories 2. Eh, ¿Tú crees mm. que eh, Mega Man uh, Rockman X Dive debería llegar a consola? ¿A otros títulos de móvil que han llegado a la Switch? a la Switch, OLED. La Switch. Difícil, pasa que Capcom, Capcom este tipo de juegos de nicho como que los lo, lo, lo mantienen en el nicho No se atreven mucho como ahí a, a explorar fuera, a menos de que algo lo justifique Y no sé si las ventas de Mega Man se lo, lo justificaron, no sé si planean sacar otro Mega Man. No sé si van a sacar un X9, no sé si van a sacar otra cosa Así que está difícil igual sí. Complejo Complejo, complejo Ah, pues, esperemos que le vaya bien pues, o sea, Si ya está en Occidente bien. Significa que le están dando la oportunidad sí eso es verdad eh, Significa que le están dando la oportunidad Oye, les tiene? traigo ah más tienes? ¿Qué más tenemos de noticias? Eh, sí. Tenemos una noticia bien esto, esto es como que entra en la categoría de Chimento Ahí como un poco de ¿Cuál es la palabra? Como... No sé, como de... Ah... No, no, no recuerdo cuál es la palabra en español-chileno, pero digamos que es una noticia un poco distinta Porque a mí me gusta mucho el canal, ver el canal de los Gameblogs, son unos, unos chicos que hacen eh, gameplays ¿Sí, sí? en YouTube Y, eh, si no me equivoco, la semana pasada o a principios de esta semana, Activision, eh, Blizzard, Activision, Activision Blizzard, no sé si es Activision Blizzard en ese caso, pero Activision les pagó, porque hay uno de ellos que eh, ha estado incursionando en el tema del desarrollo de, de niveles, más que otra cosa, por el Mario Maker. Y le dijeron, oye, ¿sabes que Te pagamos ahí unas lucrecias para que hagas un nivel de Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 Remake, y para que lo jueguen en el canal. Cuento corto, salió terrible el video, a mucha gente le dio dislike, mucha gente habló de que fue un desastre, porque básicamente... No solo de Activision fue como, oye, jueguen esta cuestión, sino que además tuvieron que censurar todas las, digamos, puteadas dentro del, del o todas las groserías, digamos, dentro del video. Y ellos son muy de, casi grosería en los videos, como muchos youtubers, digamos, que hacen gameplays. Entonces, eh, no se entienden los chistes, este no... El, el nivel es de, bien difícil el que crearon entonces como que se mantienen todo el rato en la misma área del de, de nivel entonces como que la verdad es que el video fue un poco desastroso mm. Activision no, yo creo que ahí pecó de no saber a quién estaba contratando o de no entender su audiencia o de pegaron de, de, de lesión no, no sé ahí igual hemos hablado harto de Activision en el programa así que la verdad es que no me extraña Para nada que se este pastelazo. Oye, sí, a este bicho, auspiciennos. No. Hablamos ¿Sí? más de te... <risa> En realidad, no, no, no, hablamos sponsors. de lo que pasa eh, a ustedes. Sí. perder sponsors, anniversary. Sí. sí. <risa> Nintendo, Nintendo también nos va a auspiciar ahí, pero. Oye, sí, para el otro sí, programa sí. perdimos Correo de Chile, perdimos a <risa> Sí. Es eh, un eh, eh, mano a mano eh, con todo lo que Starken ha perdido para nosotros. Pero no vamos a hablar más de marcas? Eh, sí Pero sí, oye, oh, hace mucho ya que no veo los que o sea, o sea, Perdieron la gracia hace mucho rato. No jugo a nadie que todavía lo encuentre entretenido. Mm. Pero. Esto es un desastre a nivel de DPR. Para Acti... gracias para Activision. Para. Para los que de por sí ya están. Oh, sí. Ah, ya están súper quemado el formato. Está un poco quemado el formato. Eh, han estado. Han estado tratando de hacer cosas nuevas como. Que, que la gente claramente no le gustan, pero que se han tratado de adaptar al algoritmo de YouTube. Entonces, por ejemplo, se mandaron otra embarrada que también es bien importante. Que tiene que ver con que dejaron de poner el número número a los capítulos de los de los clientes. Porque. La gente, supuestamente la gente Si ve que el capítulo que subieron es el capítulo 60 de una serie No le van a hacer clic Pero en cambio si es el capítulo 60 de algo A, a, a oscuras, digamos Y no lo ponen en el título Y no lo ponen en el thumbnail de YouTube Más gente le va a hacer clic. ¿Cachai? Y, pero a la gente le enoja esa cuestión Porque es como, ya, pero ¿cuándo empezaron a jugar esto? ¿En qué parte van? ¿Y cómo sé qué capítulo tengo que ver ahora? ¿Cachai? Entonces... Si bien los beneficia por un lado, en, en, en mi opinión por lo menos es más los lo, lo embarra más que los beneficios. Mm. Eh, o sea, eh, yo tengo que ser honesto, porque la última vez que yo vi un episodio de Game Grumps, directamente está el jugador. el. estaba este eh, bueno, otro juego chileno que también eh, salió Fitch era. Ah, el de Wannabe. El de Wannabe. El, de Wannabe. el, de Wannabe. el Head Snatch. Sí. Recuerdo que ese episodio fue un desastre también. No fue divertido en lo absoluto porque siempre he pensado que, directamente ya, yo en un momento pensé que el juego era el problema. Después, mm. cuando yo probé el juego, esta gente de verdad ya está muerta por ti. O no sea, <risa> no quieren ese... No quieren ese... que O sea, mira, pensémoslo por un momento. No, no son los primeros canales que... O sea, los que se les paga para hacer un... Tenemos por eh, ah, todo azul. Y eso no tiene nada extraño existido desde sí Pero el problema acá es que la gente que está reaccionando mal a esto es la audiencia nicho de que, que aún ve no Es público externo. Mm. Entonces eso te dice a ti, ah, yo fuera de Gamecr. Me veo esto y yo me como la con era muy mal como creador de contenido porque lo único que me está diciendo esto a mí lo único feedback que me tira esto a pesar de que hay gente que claro en los comentarios esto es por la intervención de Activision es que no hagan más no hagan más contenido que París entonces es terrible es terrible, es penoso por ello Activision se las queda ¿cachai? pero por ejemplo esto va mano a mano con, por ejemplo, el stream de Metallica que tuvimos hace unos meses atrás. <risa> sí. Eh, yo. De no entender eh, la audiencia, ni no entender el, el medio, digamos. En el fondo, al final, esto no beneficia a nadie. Nadie ganó nada, lo, ni siquiera. No, pero yo, cuando tú pasas estas cosas, lo único que tú puedes decir es era que te hayan pagado lo suficiente como haber justificado que esto... Mm, totalmente. Porque si no... ¿Y cuánto tiene que haber sido eso, lo, para Que... Que realmente un desastre como esto ya se haya justificado. Oye, avancemos porque ya se nos está haciendo la hora. Sí, sí. ¿Ya y hay, y hay noticias importantes que comentar antes de cerrar? Sí. Así eh, que. Eh, Hagamos así bueno, como pasada bueno, rabia, no va a tener, a tener Pasada rabia. Sí. Durante la semana pasada, no, tampoco me acuerdo exactamente qué día, si fue la semana pasada o si fue a inicio de esta semana. Pero. Ah, sí, fue la semana pasada porque fue el primero, si no me equivoco. El primero de julio. El primero de julio. Se celebró el Bidoff Day de Pokémon, que es, bueno, eh, un día que se, que, que se conmemora un Pokémon en particular, que además a mí personalmente me gusta mucho, que es mi Pokémon favorito. Y eh, además Pokémon Company hizo un montón de eventos eh, relacionados con Pokémon GO y Bidoff, y además sacaron un video en el que recrolearon a la audiencia de Pokémon, que fue muy entretenido. Así que fue recomendado que chequen el video porque me parece notable. Eso. Otra noticia es que mañana El día de mañana, 8 de julio Se va a estrenar en Netflix, si no me equivoco El Resident Evil, oscuridad infinita Que ya se vienen hablando Hace mucho rato de esta serie Así que qué bacán que por fin vea De luz eh, ¿Alguna aclaración ahí? O sea, no, más dale. que una aclaración dale. Yo, yo por lo menos Me di el trabajo de en Netflix Están las otras dos películas animadas de Resident Evil De generación uh -huh. y... De la otra, Vendetta. Uh -huh. Y si bien son, son horribles, son un muy buen ejercicio en ver cuánto ha avanzado la calidad del CGI de una y otra, porque una es como del 2008, la otra es como del uh -huh. ¿sí? 2016. Es, interesante, sí. es impresionante ver cómo cambia todo en el curso de 10 años. No de eso igual la historia son un asco, pero, pero esperemos que esto sea un buen paso dentro de lo que ha sido la serie juego. Y algo bueno sí. tiene Baña es que definitivamente demostró que. Totalmente. Totalmente. Oye, seguimos. Eh... Este es una noticia un poco más grande porque bueno tiene tiene que ver con un informe que lanzó eh, Newsu o New Soul, eh, sobre lo, el alza de jugadores y del mercado de gaming en este último año eh, veníamos justo eh, conversando que estos reportes se hacen en Newsu alrededor de una vez al año y que te, básicamente miran las tendencias en cuanto al, a la subida de jugadores al, al, al impacto cultural digamos de del, del gaming en general también tiene algunos otros reportes relacionados con esports también pero son bastante alentadores porque en este caso se menciona que el, el mercado de gaming eh, se plantea para subir alrededor de un 8.7% eh, de, del periodo 2019-2024 entre otras cosas como que mucha gente además está jugando en consolas en PC en, en dispositivos móviles mucho más que antes, es posible que la pandemia eh, haya afectado en este sentido, pero la verdad es que dicen ellos por lo menos que la tendencia no va a decrecer post-Covid, por lo menos así que eh, está bien interesante chequéenlo y péguenlo una revisada porque está, está, está bueno y está bueno saberlo eh, no, también. no es un misterio para nadie que mucha gente ha descubierto los juegos gracias al hecho de que en la casa eh solo descubrir los juegos tanto a nivel de consumidor sino que los streaming sí, eh, no y prueba de ello es también por ejemplo que todos hemos visto y hemos conversado hasta a, cómo que hay eh, relacionado al gaming desde la silla hasta los escritorios hasta teclados etcétera agotado aún hasta el día de hoy ya casi dos años dentro de todo esto están agotados igual igual es bacán porque Pu puede sonar tonto pero hay mucha gente que de verdad reír y que raro que no podemos entender que mucha gente de verdad no tiene o no casa acercado al concepto de por ejemplo que a hace... y claro. lo ven como algo súper lejano o súper ajeno a ellos igual demuestra un poco eh, aún hasta el día de hoy hay una no, no vamos a decir que hay una represión en contra de los gamers o el concepto gamer. Sí, mm -hmm. del, del concepto de entretención. Fuera de estas de, de, de experiencias. De puras concepciones arbitrarias por decirlo de una claro Esperemos, esperemos que por ejemplo... Es como la clásica de cómo enseñarle a tu mamá a jugar Candy Crush. Claro tipo de cosas, además ayudan mucho, ayudan caletas, eh. a mostrar eh, la industria ¿cómo? también, entre otras cosas, Oye, y sí. la última noticia que tú es para contarnos, que es la más importante, vamos, vamos a la última noticia, sí, la, ahora la, la, oficialmente la podemos anunciarlo y ya pasó a ser breaking news, sí, vamos a ver, porque vamos a empezar a ver la noticia circular en, esto, en estos próximos minutos, probablemente en las próximas horas también, porque por fin podemos anunciar La Ño Party 5 Party el año pasado por primera vez se hizo digital Y ahora vamos a hacer de nuevo otra digital Pero créanme que está increíble lo que preparamos eh, Tanto los artistas como la gente que lo está organizando Que también son artistas De la misma Año Party eh, Muchos de los que participamos el año pasado hicimos apuestas más grandes para este año y incorporamos también a la parrilla eh, algunos artistas también, más, más que son increíbles, y algunos artistas extranjeros también. Así que estén ahí atentos porque encima como, como agrandamos la parrilla también lo vamos a hacer en dos días. Van a uh. ser sábado y domingo 24 de julio eh, este magno evento, así que ya son los videos en YouTube, si están suscritos al canal de video Party, eh, los van a ver, así que agreguen ahí el recordatorio, y si no están suscritos al canal de mi Party, suscríbanse al token, así que vamos a empezar a hacer circular la información, vamos a empezar a hacer a circular los, los artistas que están eh... Tengo una cara Sí. ahí sí, sí, sí. Oye, sí aquí yo ya, yo ya quiero filtrar quiero quiero acusar Cuéntame, a, al, ah. al organizador por haber filtrado la información antes <risa> Casa Bloomberg. Claro. Casa Bloomberg, sí. De que eh, ya está la foto oficial del año ña party. Sí, ya estamos, ya estamos mostrando aquí. Tenemos ya la imagen oficial de acá Uy. Sí. Así que se, se va a ver un poquito cortada. Pero de por sí eh, se ve que está Jastic, Pokerus Project, Ludópatas, Christian Ref, animatísimo. Lizette Chan, Tenecan Eh. Cuarteto Bronte, Iris con E6, eh, Ragequid, sí. Elías Pinet, Bomb Vivant de México, The 8-Bit Symphony de México también, The Plasmas, NYT, The Shield, ay, en, NYX, The Shield y KBT. Sí. KBT, aguante KBT. Y justamente vez, el sábado y todo, 24 sí, y domingo sí. 25 de julio, a contar de las 7 de la tarde, horario de Chile, 6 de la tarde, horario Perú. Y ahí está el resto de los horarios, el, el fanpage de Ñoño Party. Totalmente. Así que solo queda esperar a que se haga el 24 y 25 de julio para disfrutar esto. compartanlo compártanlo a tu cansancio porque de verdad que nos sacamos el, el mal lenguaje, pero nos sacamos la cresta para poder hacer este show tanto yo como todos los demás artistas así que eh, y bueno, toda la organización, por supuesto así que pónganle, aplique su recordatorio y prepárense ahí una comidita rica pasado igual domingo 24 de julio y disfruten el show con nosotros. Sí, e igual, mayor información la pueden encontrar también en nuestro sitio porque ya está publicada la noticia eh, Sí eh, sí, eh, sí. Eh, sí, manito rápida eh, Fonichan, eh, lo, eh, lo hizo otra vez Maravilloso Sí, así que con esa noticia vamos dando ya por cerrado, ¿no? Sí, por supuesto. Lamentamos en todo caso lo, los problemas que se presentaron en, en la conexión. Lamentablemente sí. ahí nos jugó una mala pasadita Twitch. Pero este capítulo va a estar subido mañana. Va a estar disponible en YouTube para que lo puedan ver completito sin los problemas técnicos presentados. Así que... Muchas gracias por vernos en esta edición De Cuatrifuerza Recuerden visitar nuestro Fanpage de la Cuatrifuerza Nuestro Instagram Y también pueden revisar todos los videitos Subidos en nuestro canal de Youtube Por si se perdieron algunas notitas eh, Agradecemos también a Tenecan Y Metaru por estar Conjunto Compartiendo las noticias Chicos, sus redes Arroba Tenekan en todos lados en todos lados y pueden encontrar todas las noticias en Paua.cl como pueden pillar en las redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, estamos en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, en Youtube y en Twitch, obviamente así que eso chicos, muchas gracias por revisar esta edición y la próxima semana vamos a volver el día lunes porque el la, durante la semanita tuvimos algún inconveniente y por eso lo estamos realizando el día miércoles así que de nuevo chicos, muchas no, gracias vaya. y nos estamos viendo el próximo lunes, Chao, chau chau, chau.